en otro video mostré cómo convertir un tablero de Miro en una serie de imágenes que podamos estar compartiendo o publicando y también eh, nuestros estudiantes que pueden hacer esa parte de exportar para luego crear entregables que pueden estar eh, publicando en alguna otra plataforma, por ejemplo en Canvas como entrega de tarea. En este video en particular me voy a enfocar en exportar esto como PDF, ya no como imágenes JPG. Y hay dos maneras de hacer esto. Eh, primero, una sencilla es haciendo exportación como exportación. Voy a dar clic en la opción. Todo comienza aquí arriba, en el botón de Export This Board. Y lo primero que voy a hacer es elegir la opción de Exportar como imagen. Si yo doy clic ahí, la última de las opciones que aparece en la lista es la de exportar como PDF. Y yo puedo tomar toda la parte que yo necesite, por ejemplo, voy a exportar este recuadrito, aquí ajusto el tamaño y solamente los eh, criterios de la evaluación del curso que ya tenía aquí organizados, es lo único que yo quiero eh, publicar como un PDF. Le doy clic en exportar y aquí está, ya en la parte de abajo ya se descargó el PDF y si lo abro, ahí está. Y este es un PDF que ya se encuentra disponible en mi computadora para yo compartirlo con quien yo necesite. Pero esto nos crea PDFs de una sola página. Eh, voy a ahora probar exportar toda esta información del parcial 1. Lo voy a tomar de aquí a aquí, que es una, una proporción adecuada. Y otra vez lo voy a exportar como PDF para hacer una segunda prueba. Ahí está. Este contenía muchas más cosas. Eh, entonces fue un PDF un poquito más grande, pero aquí se puede ver. Y aquí está el ejemplo. Ahí está la página completa. Eh, todo lo que yo exporté en este PDF de una sola página. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero convertir esto en un pdf de múltiples páginas bueno lo primero que tenemos que hacer es eh, utilizar esta herramienta de frames yo podría ya elegir aquí en los marcos un tipo estándar por ejemplo podría ser que todas eh, tener varias páginas de tamaño carta o puedo, lo más fácil, utilizar este de Custom y yo crear mis propios marcos. Eso es lo que voy a hacer ahorita por, para agilizar un poquito. Y ahí está mi primer marco. Yo lo comienzo a arrastrar. De hecho, ya lo voy a poner, que este marco cubra todo lo que yo tengo aquí como de primer parcial. Ahí está mi primer marco. Voy a crear. Otro marco de tamaño personalizado. Y ahora voy a elegir aquí todo lo que yo tengo para segundo parcial. De instrucciones del segundo parcial. Voy a hacer que me queden más de un tamaño similar al que tengo en el otro marco. Luego voy a crear otro marco. Ahora para lo que es de este lado de la etapa final, y lo voy a extender un poquito más hacia abajo ahí está eh, voy a hacer otro marco también para los fines de aprendizaje aquí está de aquí hasta acá, y voy a hacer un último marco para el tema de la evaluación que va a ir de aquí hasta aquí, entonces ya creé yo los marcos Cree cinco marcos. Si yo quiero revisar el orden en el que van a aparecer esas páginas, puedo dar clic ahora acá en la esquina inferior izquierda, en el que dice frames. Le doy clic ahí en frames. Y, por ejemplo, puedo decir, fines de aprendizaje, realmente quiero que sea la primera página. Entonces, ya mandé fines de aprendizaje hacia arriba. Luego viene eh, parcial 1, parcial 2, eh, luego viene final. Y por último, lo que va a ser la evaluación. Perfecto. Ya tengo aquí el orden de mis marcos como yo los quiero. Y ahora otra vez, voy a darle clic aquí arriba en el botón de exportar. Exporto. Y ahora voy a elegir la segunda opción. En vez de elegir guardar como imagen, ahora voy a elegir exportar como un PDF. Doy clic en la exportación de PDF. Me da dos opciones, uno con uno pequeño o la mejor calidad. Voy a elegir en este momento uno pequeño para que se exporte rápidamente y poder abrirlo y mostrárselos. Y aquí está. Sale una página por cada uno de los marcos que yo elegí y yo marqué. Ahí está ahora una página horizontal para parcial 1, parcial 2, la parte final y la evaluación. Si yo... Eh, de repente me acerco y veo que las imágenes no son tan nítidas como yo lo necesito, pues obviamente ya puedo ir y elegir la otra opción, ya que revisé que el layout está bien, ya puedo regresar y elegir otra vez, guardar como PDF, pero ahora PDF de la mejor calidad. Se va a tardar, por supuesto, más tiempo en exportar y me va a quedar un tamaño de archivo muchísimo más grande. De hecho, en este caso, un archivo 10 veces, más de 10 veces más grande que el anterior que tenía, pero miren ya ahora sí la diferencia, donde ya todo el texto es eh, muchísimo más nítido de como yo lo tenía antes. Ya puedo leer todo con claridad. También en estos, eh, todo es muchísimo más claro de como lo tenía anteriormente, que era muy muy difícil de leer las imágenes, pero bueno, ya sabía que por lo menos el layout si sí era lo que yo necesitaba, ahora cambio a mi otro y ahí está todo perfectamente nítido en mi PDF. Así de fácil es exportar todo lo que tenemos en un tablero de Miro a PDF. Así podemos tener a nuestros estudiantes construyendo en Miro y luego armando un PDF que ellos puedan eh, subir a su portafolio de evidencias o lo puedan poner en alguna entrega, alguna entrega de Canvas para tener todo su proceso perfectamente bien documentado. O también nosotros eh, lo podemos utilizar para, como profesores, pues eh, compartir nuestro trabajo, así como yo tengo aquí este tablero para la organización del curso. De ahí irles compartiendo también eh, como otro tipo de publicación a los estudiantes o compartirlo por algún otro medio. De esto se trata el armar y compartir PDFs desde miro Espero que les ayude mucho este consejo y les deseo el mayor de los éxitos.